Bueno, eh, me ha hecho una de última hora al Jordi, en aquel caso está Julio De hecho, es presentar a amb ells, son són els y se encargarán una mica de en los tempos de las intervenciones. Recontinuó más que estas presentaciones son una mica corals del grupo, en aquel caso os eh, voy a presentar a la Tania voy presentar i, i de, de a presentarla y donarle la bienvenida también Agradecerle que a que de apoyar aquí de banda tu Tom a charra que siempre es complicado y representarla y en una amiga que a la Tania sobre es la... és que es raro Tania la esquena, que es súper lleig eh, pero perfecto la podemos seguir sobre todo un a un proyecto eh, que es Radio África Magazine eh, y lo podemos seguir en múltiples formatos, porque ya mes a mes también fa entrevistas a BTV, Radio África Magazine tiene una, una derivada a la radio, setmanal, 91.0. de fet allà va a ser un on, on nos, nos va a convidar el, al programa y viam el Pla, pues la está presentando al al proyecto en el que estaban trabajando. Y bueno, va a ser muy interesante porque a banda de, de poder presentar la propuesta, me han suertido bastantes reflexiones y bastantes preguntas al CAP, ¿no? En aquel caso, me es que respondo entre las de Mandú y creo que ahora hablaba muy rápidamente. Que es una de las características que, que intenta recoger, ¿no? En molts dels sus proyectos, ¿no? Que esta idea de hacer de un punto de trubada, de trancar barreras, de trancar murs y de poder formular estas preguntas. Así que es ideal poderla convidar un día como a i y poderla ir els sus cinco minutos aquí al Fórum de Indigestión. Bienvenida. I... Bueno, en primer lugar, a, a ver yo hablaré en castellà más eh, bueno, por eso de un árbol. bueno pedí de manera pardo para jokes comuns de una banda a de jokes eh, da, hablaré molt genèricament y para altra porque va a ser maquillada y me siento una mica rara, pero vengo de, de la feina, o sea, soy coqueta pero tampoco es para tanto. vale. Si eh, si explaus podeu atachar a aquellas personas que és persones que formuleu una escut en llocs que han sigut colonitzats. Nova Catalunya, eh? Vale, son 4 persones, no? Vale. Per tant, són immigrants, no, també. Gràcies. Jo crec que a vosaltres tenim llocs comuns. Tenemos, eh, puedo decir que tenemos eh, un pasado común. Hay sitios que tengo en común con todos los demás, pero este no. ¿Esto qué significa? Que el género. Espera un momento, es que nos os puedo checar mis yo Es que no. Vale, espera un momento. Es que estoy súper ...empiezo, perdonad... ...creo que es importante reconocer el, el lugar común de la colonización... ...igual que es importante reconocer el lugar común de género... ...de la raza o de la clase social... ...porque aquellos que hemos sido colonizados... ...tenemos en nuestro ser... ...algo que dice que hemos sido inferiorizados... Y esto siempre está con nosotros encima. Esto siempre nos lleva allá donde nos vayamos. Esto es lo que ha creado a nuestros padres, a nuestros ancestros, y llevamos años y años con esto encima. Es decir, hay, esta es la historia, nuestra historia y nuestro devenir. ¿Por qué hablo de, de esto? Porque es una manera de crear los imaginarios, los imaginarios colectivos, ...que recaen sobre nosotros y por lo tanto es una manera en la cual yo me enfrento al mundo. Y por lo tanto, como yo me enfrento al mundo con esta carga, estaré de una manera muy concreta. Así le membe, el filósofo camerunés, en su libro Crítica a la Razón Negra, dice que en el hemisferio occidental se considera el centro del globo, el país natal de la razón, de la vida universal, de la verdad, de la humanidad. Por sí mismo, Occidente codificó una gama de hábitos aceptados por los diferentes pueblos. Todos aquellos que están fuera de ahí, de alguna manera, son considerados inferiores. Ngungiwan Tiongo, un escritor keniata, ...lo lleva al terreno de la literatura... ...y dice que debido a la posición predominante de Europa... ...frente al resto del planeta... ...a lo largo de los últimos 500 años... ...la literatura europea... ...ha ocupado un lugar de privilegio en el escenario mundial... ...la literatura ha aportado gran tradición humanista... ...un claro reflejo de las luchas sociales democráticas... ...de los pueblos europeos... ...pero... ...debido a que es occidental ha omitido... ...o de alguna manera... ...ha optado por la ambivalencia en situaciones históricas como el comercio de esclavos, la esclavitud, el colonialismo o el actual neocolonialismo. Para él existe un racismo inherente en las relaciones de Occidente con el resto del mundo. De nuevo pido perdón por las grandes generalizaciones, pero es para que entendáis que mi posición evidentemente no es igual a la vuestra y por lo tanto mi manera de estar en el mundo no es igual. Y vuelvo a repetir, la posición de clase, de género y de raza tampoco son iguales. Tenemos lugares comunes, pero en este colonialismo no está, estamos cuatro personas en esta sala. Y esto es importante que lo sepáis, porque parece que todos venimos del mismo lugar, pero no es así. El escritor mozambiqueño Mia Couto dice que todos estamos hechos de historias, como de moléculas. Entonces, esta historia de represión por los lugares comunes de la colonización conforma nuestro devenir. Queremos conocer nuestras historias, reproducirlas, queremos crear nuestros propios discursos e imágenes. Y es esto lo que hacemos, es esto lo que hago. Esto no es una lucha de sexos, ni de clases, ni de razas. Quizás es una lucha de poder. Pero lo que sí que sé es que es una lucha de representaciones y en la cultura es donde están las representaciones. Porque es ahí donde está el reconocimiento, todos necesitamos reconocimiento desde que nacemos en nuestra familia y esto es un reconocimiento en la sociedad. Y es importante dar ese reconocimiento, sobre todo en un territorio que cada vez más hay gente de diferentes lugares. ¿Por qué no abrir ese reconocimiento a otras gentes y otras culturas? Entonces, la cuestión relevante aquí no es… Muy rápido. La cultura es el campo de batalla de las representaciones, eso tenerlo claro. La cultura, para aquellos que emigramos, es el espacio ...donde vamos a luchar por nuestro reconocimiento... ...y no es un reconocimiento folclórico... ...no, es un reconocimiento por una manera de mirar el mundo... ...es un reconocimiento por mirar el mundo desde la perspectiva... ...de la cual yo formo parte con mi mochila... ...mi devenir y el devenir de todos aquellos... ...que han sido colonizados algún día... ...somos muchos los que pensamos que Europa ya no es el centro del mundo... ...que Occidente ya no es el centro del mundo... ...somos muchos que queremos crear imaginarios en lugares comunes fuera de Occidente. Por lo tanto, la cuestión importante y relevante es cómo creamos diferentes centros, cómo desplazamos el centro de Europa hacia esos múltiples centros. Es cómo romper las fronteras mentales para que vosotros, los que no habéis sido descolonizados, Abráis la mente para que nosotros que hemos sido colonizados podamos entrar y todos estemos en el mismo lugar. La cuestión relevante es romper la hegemonía cultural y para hacerlo hay que desplazar el centro. Gracias. Uniform, uniform, uniform, uniform, uniform, uniform. uniform. Uniform. Uniform. Uniform.